La audición es una de las funciones más importantes para la comunicación, y por tanto, la pérdida de esta supone una grave dificultad a la hora de comunicarse y al momento de la adquisición del lenguaje. Para las personas con discapacidad auditiva, es complicado socializarse con las personas que no tienen esta discapacidad, ya que el lenguaje desempeña un papel importante en la evolución de la afectividad, en la formación de la personalidad y en el acceso a la vida social. Para darse una idea de la cantidad de personas en Colombia que sufren de esta discapacidad, se toma en cuenta el Censo Básico del 2005, en el cual se reportan 455.718 personas con dificultad para oír. Esta cifra corresponde al 17.3% del total de la población censada con alguna limitación. Y por otro lado, un 65% de la población con dificultad para oír de alguna manera sabe leer y escribir. Esto genera un gran problema de inclusión de esta población a la sociedad colombiana, por lo cual el gobierno colombiano ha generado cientos de proyectos para mejorar la calidad de vida de la población no oyente del país, pero estos no han sido enfocados a la sociedad oyente, la cual desempeña un papel importante a la hora de ayudar a la inserción de la población no oyente a la sociedad como tal. Para disminuir el problema de inclusión de esta población se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Por qué no pueden las personas oyentes aprender el lenguaje de señas para ofrecer un apoyo a la sociedad no oyente del país? Bajo esta premisa, se ha trabajado en la creación de una aplicación para el aprendizaje del lenguaje de señas para personas que no presentan una discapacidad para el hablar y la escucha, donde, por medio de la metodología de la gamificación, haciendo uso de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas, se pretende potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y la fidelización del usuario, permitiendo así enseñar el lenguaje de señas de una manera amena, y finalmente generar un mecanismo de inclusión para las personas no oyentes en la sociedad colombiana on